Pero hoy la actualidad de la jornada de esta jornada de viernes está aquí en Brihuega y en esta real fábrica de paños que se ha querido poner de ejemplo de lo que hay que hacer para luchar de manera efectiva contra la despoblación. Lo ha hecho el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, quien ha querido presidir y rubricar un compromiso en el que también... ...han colaborado otros agentes sociales... ...el trabajo conjunto de todos es fundamental... ...para poder empezar a llevar a cabo medidas reales... ...que consigan luchar contra la despoblación... ...un trabajo y una tarea en la que Emiliano García Paje ...asegura que es fundamental la financiación autonómica. La Real Fábrica de Paños de Brihuega... ...ha acogido la firma del Pacto por la Despoblación... Un acto institucional presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pace, en el que se ha puesto en valor la necesidad de trabajar juntos, de la mano, desde administraciones, entidades privadas y agentes sociales, para impulsar el mundo rural. El acto, que ha sido conducido por el vicepresidente de Castilla-La Mancha, ha contado con la bienvenida del alcalde de Brihuega. El primer edil ha querido poner de ejemplo la transformación de esta joya histórica briocense para poner en marcha el camino necesario a recorrer. El fenómeno de la despoblación hay que entenderlo como una oportunidad, sin olvidar que el éxodo, el éxodo rural supone como causa directa la creación de macrociudades muy difíciles de gestionar, por lo que el reto demográfico también implica cómo vamos a gestionar las ciudades. Ante esta realidad, hoy se hace necesaria la firma del pacto contra la despoblación y es un honor que este acto se celebre en la Real Fábrica de Paños de Brihuega, que para nosotros, los briocenses, es un símbolo de superación. Transformar la ruina en esplendor es ganar una de las batallas a la despoblación. Uno a uno, Recander, UGT, Comisiones Obreras, la FEM, CECAM y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han firmado el pacto, un pacto que es un inicio y que está abierto a que todas las entidades públicas y privadas se unan en un asunto que nos incumbe a todos, en una lucha en la que el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que se lleva tiempo trabajando desde el Ejecutivo Regional. Un pacto con siete ejes y que José Luis Martínez Guijarro resume en tres. La garantía de servicios públicos en el medio rural es una de esas condiciones, la generación de actividad económica y por lo tanto de empleo estable y de calidad en el medio rural y la de mejora de las infraestructuras del siglo XXI también en este medio rural. Cuando hablo en este asunto de las infraestructuras estoy pensando casi exclusivamente en las redes de nuevas tecnologías que hay que desplegar. Junto a esto hay otra cuestión de la que muy poca gente habla, pero que es uno también de los pilares fundamentales para poder luchar frente al despoblamiento. El acceso al ocio en el medio rural. Una tarea complicada, pero para la que Martínez Guijarro ha pedido algo que considera fundamental. Hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer... Un esfuerzo reputacional en favor del medio rural. Hay que hablar del medio rural, hay que visibilizar este problema, pero hay que poner en valor los aspectos positivos que tiene el medio rural. Tenemos que hacer todos, todos los que tengamos la capacidad de lanzar mensajes públicos, poner en valor los aspectos positivos que los hay y muchos de vivir en el medio rural, de invertir en el medio rural. Esto no significa que no tengamos identificados los problemas y que sepamos cómo hay que abarcarlos, pero ante todo tenemos que devolver el orgullo a la gente por vivir en los pueblos de nuestro país. Uno a uno todos los firmantes de este pacto, la Junta de Comunidades de Castilla, La Mancha, Recamder, también Comisiones Obreras, UGT, CECAMP y la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias han puesto encima de la mesa cuáles son los principales ejes a seguir, las principales acciones que hay que empezar a cometer después de la firma de este pacto. Aunque el espíritu es común, cada uno de los firmantes de este pacto ha querido destacar una línea que considera fundamental. En esta lucha, el trabajo de los grupos de acción local es fundamental. Se ha encargado de ponerlo en valor el propio presidente de Recander, Jesús Ortega, quien ha agradecido que el presidente haya cogido el testigo del manifiesto de Sigüenza, firmado en diciembre de 2018. Los grupos de acción local de Castilla-La Mancha, integrados en Recander, Hemos reivindicado la necesidad urgente de incrementar la digitalización de los territorios rurales, dotándolos de banda ancha para favorecer la economía digital y las comunicaciones. Pero esta inversión pública tiene que ir acompañada de la privada. Hay que conseguir que remitan o desaparezcan los microcortes eléctricos. En los pueblos se paga lo mismo que en las ciudades y el servicio no lo es. El emprendimiento en el medio rural y la innovación en él hacen necesaria la complicidad de lo público y lo privado. También hemos hecho una defensa férrea del agua porque es el motor de desarrollo de nuestros pueblos y porque el agua que se va de Castilla-La Mancha a otras regiones se lleva consigo el empleo, la riqueza y las oportunidades. La, el agua es vida y por eso la necesitamos en nuestra región. Y por supuesto, hemos reclamado una discriminación fiscal positiva para los autónomos, los empresarios y los vecinos del medio rural, así como la reforma urgente del sistema de financiación de las comunidades autónomas ...y de los ayuntamientos... ...además de animar a todos a ofrecer una imagen positiva... ...del medio rural ensazando sus ventajas. Por su parte los agentes sociales, comisiones obreras UGT y CECAM... ...también han querido poner su granito de arena. Todos y todas y los agentes sociales formamos parte de ese todo... ...debemos garantizar que los ciudadanos y ciudadanas... ...puedan desarrollar su proyecto vital y su proyecto profesional donde han nacido, de donde son, en el medio rural, si así lo desean, si esa es su opción. Se trata además de una reivindicación histórica de UGT de Castilla-La Mancha, de la UGT a nivel confederal también, pero de UGT de Castilla-La Mancha, de este derecho fundamental, es un derecho fundamental. Porque con el afán solo no es suficiente. Y nosotros tendremos que poner el acento y el empeño especial en que vengan recursos económicos a tierras como esta para que el desarrollo pueda ser posible. Porque con la voluntad no se arreglan espacios como este. Con el afán, con el discurso más o menos brillante que se pueda utilizar, no somos capaces de repoblar nuestra tierra. No somos capaces, sobre todo, de evitar que nuestros jóvenes se marchen a otro sitio. Para nosotros, la ventaja más importante que se podría crear a nivel nacional es a nivel fiscal. Es, de hecho, lo que más reclaman los empresarios del ámbito rural. Que en Madrid se paguen menos impuestos que en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha no tiene ningún sentido. Actualmente es mucho más ventajoso fiscalmente para una empresa establecerse en Madrid que en cualquier pequeño municipio de Cuenca, Albacete o Guadalajara, por poner un ejemplo. Por tanto, a nivel nacional debería haber un pacto de Estado en este sentido, que contemplara ventajas fiscales muy evidentes, ...y muy contundentes en los pueblos de España. Por otro lado, los costes laborales, los empresarios nos trasladan... ...que los costes de seguridad social deberían ser también menores. Y por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...se considera fundamental resolver el problema de la financiación autonómica. Desde la FEM de Castilla la FEN de Castilla-La Mancha defendemos que la única forma... ...de luchar contra la despoblación es defender nuestra identidad... Es defender y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones, para que se mantengan nuestros pueblos abiertos, vivos, para que escriban su presente, pero también para que puedan escribir su futuro. Pero evidentemente, para que eso pueda ser, necesitamos reivindicar una financiación justa que garantice la prestación de unos servicios acordes a lo que necesita el ciudadano. Por su parte, y aunque no fuera firmante del pacto, Pablo Bellido, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, también ha querido dirigir unas palabras en este auditorio. Bellido ha querido destacar la importancia de que el Ejecutivo Autonómico garantice que cada uno pueda vivir donde quiera es decir, que esto es un factor mundial. Pero aquí no nos resignamos y seguimos luchando juntos para, entre todos y todas, intentar que las personas puedan vivir donde desean y que tengan infraestructuras, servicios públicos y que tengan garantizada la calidad de vida. En el fondo estamos luchando porque aquellos que quieren vivir en el mundo rural puedan hacerlo con un estándar de calidad similar a, al que tienen las ciudades. Este acto que ha cogido como les decimos, la Real Fábrica de Paños de Brigoeva lo ha cerrado como no podía ser de otra manera el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha querido también poner en valor y agradecer el esfuerzo de todas las partes que representan de alguna manera a toda la sociedad de Castilla-La Mancha y cuya implicación es fundamental para encontrar una solución real a la despoblación. Convencido de que no hay que basarse en soluciones mágicas para atajar el problema de la despoblación, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha considerado fundamental la vía del acuerdo a través de la puesta en práctica del sentido común de todos. Es que es mucho mejor que estén aquí los partidos, los sindicatos, los empresarios, que estemos todos, porque todos representamos una sociedad plural que tiene en el concepto del reto demográfico, del despoblamiento, según lo quieran ustedes ver, solo uno de los, de los, de los perfiles, solo una de las imágenes de la sociedad compleja que nos ha, tenido, nos ha tocado vivir. Ni aquí se resumen todos los problemas, ni aquí están todas las soluciones. No nos el jefe del Ejecutivo Autonómico ha celebrado la coincidencia con el Gobierno de España que precisamente hoy reúne a buena parte de sus ministros en Logroño para establecer un plan de choque contra la despoblación. Algo que se creerá, ha dicho García Paje, cuando vea un gesto muy sencillo. Yo me atrevería a decir que la primera pauta, el, el primer... El, la, la primera eh, medida de saber si en España se quiere ir o no en serio con este tema es con la financiación autonómica. El primer momento en el que yo me voy a creer si en, en España va en serio este país con el tema del despoblamiento y del reto demográfico es cuando conozcamos por dónde quiere ir con la financiación autonómica. Porque aquí gestionamos la sanidad, la educación, los servicios sociales, lo que le afecta al 90% del día a día de la gente. Por tanto, aquí no nos podemos engañar. Esto no es un consulado en Armenia o tener un servicio de, de helicópteros en Georgia. Esto es la vida diaria de la gente. En una región como la nuestra, pionera en esta lucha contra la despoblación, García Paje considera fundamental centrarse en tres asuntos fundamentales y determinantes. Tres cosas muy sencillas. Estoy esperando a toda la clase política de la M30 para adentro, a toda, a que se retraten con la financiación autonómica. La financiación no puede ser solo por habitante. Tiene que ser por habitante y por dónde viven y dónde quieren vivir los habitantes porque una cosa es irse porque quieres de un pueblo y otra cosa es no tener más remedio que irte que es de lo que hablamos esta es la realidad la segunda circunstancia que es evidente y que planteo como alternativa objetivemos los servicios públicos en una proporción en la que todos podamos estar de acuerdo que accedemos universalmente a ellos sin agravios, sin discusiones eso es objetivar el estado del bienestar y tercero universalicemos el acceso a las telecomunicaciones para que de esta manera realmente se pueda decir que vivamos donde vivamos, todos estamos en línea. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha mostrado finalmente su rechazo a las balanzas fiscales. Por tanto, no nos engañemos o nos ponemos de acuerdo en cuál es la regulación del domicilio fiscal y que el dinero lo pague donde lo pague la empresa o lo pague donde lo pague el trabajador revierta por igual en todo el país... O son falacias y al que no sepa lo que estoy diciendo le recomendaría que se lea un libro extraordinario no es que yo tenga nada que ver con ello ni quiero comisión ni voy a pero que se lea un libro extraordinario de un magnífico catalán que ha sido ministro del gobierno de España que hoy es vicepresidente de la Unión Europea que se llama Borrell desmontó con mucha claridad la falacia de los independentistas que en España quieren que los impuestos sean progresivos para las personas, es decir, que pague más el que más tiene, pero que no se aplica en esa progresividad cuando hablan de territorios. Esto, como comprenderán, cuando yo tenía 11 años me lo podía tragar, pero ya tengo demasiados. Muchísimas. Además, Emiliano García paje también ha hablado de otros asuntos. Por ejemplo, ha avanzado cuáles van a ser esos reconocimientos que va a acoger Guadalajara Capital el día de la región y también ha querido poner el foco en otros asuntos de interés nacional. Vamos a proponer, entre otros muchos galardones, por supuesto nuestras medallas de oro en Castilla-La Mancha, ni más ni menos que alguien que ha decidido ahora retirarse y que sin embargo es un ciudadano de Castilla-La Mancha de pro como es José Luis Perales. Y lo vamos a hacer también con otro ilustre, este no se va a retirar y espero que durante mucho tiempo no lo haga, que es de Albacete y que es un ilustre periodista de nuestra comunidad autónoma como es Pedro Piqueras. Pero queremos tener un reconocimiento simbólico importante para gente que desde un cierto anonimato, porque de quien hablo es más bien conocido, llevan aportando y labrando y sembrando. Concretamente aquí hablar además de sembrar es lo correcto. Queremos reconocer a los hermanos Corral precisamente que nos acompañan porque llevan desde hace ya mucho tiempo insistiendo en el fenómeno de la lavanda que hoy se está convirtiendo en una referencia que este maravilloso stand del Ayuntamiento en Fitur precisamente pone de moda y que está sirviendo para revolucionar silenciosa y pacíficamente la propia economía eh, local. Y por supuesto también acordarnos de alguien que ha significado mucho en la vida de todos nosotros, me refiero sobre todo por la edad, pero que tiene que seguir haciéndolo y que cuenta aquí con, con, con, con su finca y que a su vez está en la sociología popular de este país, que es la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que aquí se ubica y que desde aquí han emitido para la sociedad que hoy ya sabe de lo que habla, pero entonces a lo mejor nadie lo sabía lo que significa la sostenibilidad, lo que significa el equilibrio y el desarrollo compatible con nuestro medio ambiente.